Hola muy buenas, yo soy Javier de la tienda de Más Músculo en Tenerife un nuevo vídeo para el canal, aquí estamos de nuevo y en el vídeo de hoy, viendo que el vídeo anterior eh, relacionado con, con esto mismo eh, ha tenido pues, buena acogida dentro de lo que son mi, mis posibilidades pues aquí os voy a presentar un nuevo entrenamiento de piernas que como os digo, veo que, que ha estado bastante bien el número de likes, comentarios ha estado bastante, bastante bien entonces pues me decido a a realizar otro otro vídeo en este sentido así que sin más vamos allá bueno pues como primer ejercicio realizar una sentadilla hat normalmente este tipo de ejercicio suelo recomendar que se realicen en un rango de repetición un poco más elevado en torno Pies, de 10 hacia arriba pero pues bueno, en, este, en este día pues me apetecía meterle un poco más de, de peso y decidí realizar un rango de unas 3 series de 6 repeticiones quiero recordar que era eh, como siempre lo más importante en este tipo de, de ejercicios y de todos en general es eh, realizar un patrón de movimiento muy controlado en todo momento eh, al final es como mejores eh, sensaciones experimentados en los últimos meses pero, y, y bueno, sin más, la verdad que es un ejercicio que me está gustando bastante, estoy teniendo muy buenas, muy buenas sensaciones. Como segundo ejercicio, he realizado unas, unas arrancadas eh, estáticas de multipower, que es un ejercicio que he añadido recientemente eh, a raíz de la lesión que he tenido en la, en la espalda, ya que no puedo hacer sentadillas en otro momento. Pues la verdad es que sí, teniendo muy buenas sensaciones con, con este ejercicio. Suelo poner, digamos, eh, una, una postura en la que la rodilla no sobrepase lo que es la, la puntera del pie y con esta postura la verdad que noto tanto un trabajo de la, de la parte posterior como anterior de la pierna bastante, bastante bueno y bastante, bastante alto. Normalmente este, este ejercicio suelo llevarlo desde 10 repeticiones hacia arriba y ahora, en plan 3 series, aunque eso ya como, como he dicho muchas veces dependerá del de volumen y que ha llevado cada uno de los premios. He estado eh, una, una, prensa, una prensa horizontal. Eh, me gusta mucho, digamos, el trabajo unilateral, creo que es muy muy importante, especialmente para evitar descompensaciones, todos tendremos a tener eh, uno de los lados del cuerpo, una de las extremidades, eh, mucho más fuerte, aunque no lo parezca eh, que la otra, y con este tipo de, de ejercicios eh, vamos a evitar eh, que esa descompensación pues sea, sea demasiado elevada, y que es algo que a la larga eh, podría acarrear eh, consecuencias. Eh, lo repito una vez más, el movimiento es muy, muy controlado en todo momento, notando bien el músculo que, que debemos trabajar y sin sí, y sí, no. Normalmente en todos los ejercicios suelo llevarlos eh, a tres series y el número de repeticiones pues, suele, suele oscilar bastante. Vuelvo a repetir va a depender mucho del sistema de entrenamiento que llevéis, del volumen de entrenamiento que tengáis, de la intensidad, del número de días va a depender de, mucha, de muchas cosas. En mi caso, eh, con mi tiempo es bastante limitado para lo que es el, el entrenamiento, pues con tres series de cada ejercicio voy más que, voy más que sobrado y me, me es suficiente y estoy experimentando muy buenas sensaciones también. Como último ejercicio, un peso muerto rumano con mancuerna. Aquí la, la mayor exigencia va a resultar el, el agarre. Si no tenemos un agarre eh, muy fuerte, pues vamos a, no vamos a poder meterle todos los kilos que sí pueden eh, soportar la, las piernas. En este sentido, a ver, no me, no me suele gustar o no me suele convencer mucho el uso de, de agarraderas. El problema que, que le veo a este tipo de accesorios es que la larga nos va, nos va a limitar demasiado. Cuando si estamos utilizando todo, todo el día para, para cada ejercicio, que son muertos, dominadas incluso que he visto, eh, jalones o cualquier historia de estas, cualquier tirón más bien, eh, el día que no las tengamos eh, las vamos a pasar. las vamos a pasar canuta. al final el, el agarre o lo que es el, el antebrazo, un músculo también que tenemos que, que trabajar para cruzar de un, un agarre bastante, bastante fuerte. En este sentido yo no los usaría, claro. yo si, si, no se, si no se pueden realizar más repeticiones porque fallas de agarre, pues las deja un momento, las deja 5 o 10 segundos y, y sigues tirando. A la larga, a la larga va a beneficiar muchísimo el tema de, el tema de agarre y poco a poco puede ir. Seguirán consiguiendo más, más repeticiones con, con pesos elevados. Centrándonos en lo que es el, el ejercicio en sí, pues como siempre, movimiento, movimiento muy, muy controlado. Y algo que me gusta especialmente de realizarlo con mancuernas y no con barras es que no un trabajo de femoral mucho mayor. No sé si por bueno, tener las mancuernas mucho más, más pegadas, en más, una posición mucho más, más óptima, pero me suele gustar más realizar. Lo que es el peso muerto rumano, ¿vale? estamos hablando del peso muerto rumano con mancuernas antes que, que con barra, porque al menos en mi caso noto, noto mejores, mejores sensaciones. Como siempre, tres series, creo que realicé una, unas 15 repeticiones, creo recordar que, que eran para finalizar el, el entrenamiento. Y bueno, esto ha, esto ha sido todo. Eh, si os gusta, pues una. Un like siempre se, siempre se agradece. Eh, si os siguen gustando este tipo de vídeos, seguiré realizándolos. Eh, espero que con mejores explicaciones. A lo mejor me, me he trabado y no me he sabido explicar en, en alguna. Pero bueno, es eh, eh, lo que hay de momento. No me dedico a esto. Y bueno, eh, sin más, como os digo, eh, si os ha gustado, pues, apoyadlo, suscribiros al canal. Y nos vemos en los próximos. Un abrazo.